Ayer tuve la mejor cita de mi vida, pues es que él es como todo lo que yo siempre he esperado. Yo ya he empezado a implementar mi nuevo plan de conquista, tal como me lo dijo Crispes que ahorita es mi máster en el cuento. Y para que vean que yo la pienso hacer en grande, ya compré las boletas de preferencia para el próximo partido del Nacional. Y es que pretende llevarme mañana a una sala y presentarme como el primo, pues. La nena me dijo es que, venga, ayúdeme con la postura de la carpa, y yo, claro, de una, tenga. Sigo a asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar el sabor te tequila me envuelve No conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque esté rodeada de miles de no bocas que parecen satánicas Este mal me tiene matado, matado. Yo sé que ustedes ya estaban perdiendo la esperanza porque a mí, todo un galán, ya me estaba cogiendo la aurora con ese temita del novio, pero aunque no lo crean, con este me caso. Ay, yo no sé, tengo como un mal presentimiento. Ayer llamé varias veces a Daniel a ver si salíamos, pero creo que como era viernes en la noche se fue para la casa a dormir. Pues, desde que nos conocimos es la primera vez que soy un sábado a la hora del almuerzo, aquí, y no entiendo por qué no estamos juntos, por qué no me llama. Es increíble el sentido que le puede dar una persona a la vida de uno, yo todavía no sé qué fue lo que me hizo mujer, pero era como una tranquilidad, una paz, yo por el tema ese del ex novio loco, no me preocupo porque... Yo sé que mi buena vibra a ella la va a tranquilizar y la va a hacer sentir bien. Le quiero ver la cara a Cris y a Anto cuando entren en de full. El mansito cual príncipe me va diciendo: Cris, ¿quieres ser mi novio? ¡Ay, no! Pues, o sea, solamente le faltó arrodillarse con el anillo en la mano. Obviamente, esto amerita celebración. Para empezar, a aceptarle la salidita a Santiago, es que a conectarnos con la naturaleza. Y es que tiene algo súper importante que contarnos. Si hay vino, yo voy. Que no vaya a salir con un salpicón. Yo creo que va a ser el día perfecto para subir las energías e irnos con día de picnic. Buen sol, buen clima, buena energía. Ah, yo voy a llamar a Cristian Antonio para que nos lleven al jardín botánico y nos peguemos una buena conversación. Me cae del cielo esa invitación. Así no tengo que pensar más en el desaparecido de Daniel. Perfecto, voy a pasar entonces por Antonia para irme con ella. Solamente espero que no nos vaya a dejar metidos por irse a leer libros con Hermelín, como ahora salió a Flotis que es un de interior. ¿Aló? Ay Cris, no me regañes sin antes a ver si, si voy a ir, obvio si voy a ir. Pero lo que pasa es que estoy con los pelos de punta y soy un poquito sensible. Cuando vengas te cuento qué me pasa. Ay, es que no estás lista. Ay. Pues, o sea, una día se hace esperar, pero tampoco tanto. Y Santiago nos tiene que contar, yo creo que está saliendo con alguien. Y ese es el chisme. Ay, no, ya, ya voy a terminar. Y es de sobre. ¿Cómo así? Es que no sabías que es un picnic con lluvia de sobre, Ahí está Santi ya con todo listo como siempre, ay no, como que se le desea ahora resplandecer. Ay Cris. Yo sé que me va a tocar conectarme con la naturaleza solo, ahí nos llegan. lo importante ahora es que le demos gracias a la madre naturaleza y a todos los que hacen posibles que esta comida llegue a nuestra mesa. Y sabes que vos Cris. Ah, apagame todas esas cosas electrónicas hermano que hoy es para que nos conectemos con lo verde y hagan lo mismo con los celulares hoy hoy es con la naturaleza ay no deja de ser amargado pues que este super plan tiene que quedar en evidencia además ya la cita de adentro quedó registrada y porque no este super plan y la super noticia que nos tienes que contar primero tienen que dejar que la energía de la naturaleza fluya. Ya después todo el resto vendrá con el almuercito. Posición loto, cierren los ojos y respiren. Sientan como el sonido de la naturaleza entra en su cuerpo y los llena de vitalidad, los pájaros. Bueno, coman pues Y no saben lo que me pasó, lo que me pasó Todo lo que me gozaron con que Rafael me iba a llevar de primito a ese tal asado Imagínense que terminó por contarle a todo el mundo ¿Cómo así? Resulta que estábamos súper tranquilos tomándonos unos traguitos y pues yo no conocí a nadie pero claro, una diva no se extraña en ningún lugar. Y el man este se me empezó a acercar. Yo como fue puta, mantener la fachada, se van a dar cuenta. Entonces como que a mí se el y me empecé a alejar. Cuando de la nada volvió y me besó. Uy, hermano, ¿cómo así que de la nada lo chupeteó? Imagínate. Eh, ¿y ¿qué es que nadie sabía nada? o ¿Qué? ¿Cómo okay, que no? Pues hasta donde yo vi no hay como muchos declarados entre sus amigos. Pero pues como que todo el mundo se paralizó y no, yo estaba temblando y obviamente él también. Pues es que en ese momento fue como decir, hola, somos la mejor pareja gay del planeta. Ay no, Cris, ¿a ti porque si sí te salen las cosas bien con tus conquistas y a mí no? Yo que pensaba que Daniel iba a ser diferente. Pero bueno, aunque no parezca, estoy muy feliz por ti. Ay, Anto, fue puta, mateme, mateme, mate. como puedes ver, la, el pingüino de lluvia de sobre, eso me había olvidado entregarte esto. Tanto preciosa para parecer extraño un poco de lo que podrías esperar, pero eso es una de las letras que más y quiero que sepas que haya sido mi minuto cuando me despues escribe Bueno, así espero que comprendas que el mejor que somos amigos no eres tú, soy yo, con afecto, Daniel. Es la décima vez que la leo y no entiendo para qué se toma la molestia de escribirme todo eso solo para que seamos amigos. Ya le de había desaparecido, ¿para qué me escribe? No entiendo, no entiendo. Ay no, Anto. ¿Qué tal Melín? Ay no, amiga, pero de peores cosas ha salido, tranquila. Y no te preocupes, recuerda que hay mil hombres. Lo sé por experiencia propia. Me da rabia conmigo estar deprimida como si necesitara de un hombre. Pues no. Tengo que aprender a ser feliz yo sola, sin necesitar de nadie. Ay no, pero ¿cómo fue que lo espanté? Oíste, bosqueros, ¿trajiste aquí a que nos picaran los zancudos y ya o okay? qué? Cuente ahora que nos trajo. Por fin se va a ir de misionero a la India. Ojalá. Que pasa es que con los planes de conquista, hermano, pues... Fue puta omega no que consiguió, novia. allá. ay, Dios mío, nos hizo el milagrito. cuente. No, pues. Sí. Ay, no, todos en el idilio menos yo. Y se puede saber quién es. Apuesto a que la conoció en las clases de yoga y por eso nunca falta. Yo al principio la vi me pareció querida, pero no me puse mucho cuidado porque iba a concentrar mis clases y nada más. Y además era como raro, porque nada más habla de un, un ex novio por allá loco que tuvo y un perro que le mataron, <risa> un animalito el bicho, pero bueno. Vale. Después me di cuenta que lo que necesitaba era un hombre como yo, así con buena vibra, que le limpiara el aura y que le limpiara todas esas energías raras que vivió. Y quién iba a creer, nos conectamos lo más de bien y terminamos hasta cayéndonos bien y todo el cuento. Lo único es que todavía no le he pedido que sea mi novia. Ay Santi, casi que no, qué emoción. Yo pensé que te iba a hacer como de monje o ermitaño o algo claro, así, porque como ni con Antonia te pelecharon las cosas. No, pues que... Pero no pelecho porque no quisimos y tú nos tienes que presentar a Rafa, le tenemos que dar el visto bueno. ¿eh? Llanto cuando quieras, como quieras, pero no dejes para mañana lo que puedes celebrar hoy. Hey, mira lo que traje para celebrar tu precumple. Pues yo había traído esto para la ensalada. Limoncito, sal, pero ¿sabe que Yo creo que eso pega muy bien con Tequila. Ay bueno, pues salud, porque tengo los mejores amigos del mundo. Uy no. Esta idea del pre-cumple. O siempre con la vaina aprendida, hermano. Qué adicción que la ¡Que van a desayunar! Ay, Carlina, pasito que me está matando este guayaba. Ay. Que todavía en primera Santiago. No se vaya. Primero tenemos que hablar de este secreto.